Podrán acusarnos, inventar mentiras como hoy el, el imperio ha creado gigantescas fábricas, gigantescas fábricas, compañeros porque son galpones enteros de hombres y mujeres casi esclavos que tienen ahí en la Florida, donde viven fabricando las mentiras para hundir a sus enemigos políticos en el mundo entero, en el mundo entero.